y poner, eh, ojalá, negociar muchas veces con organismos, por ejemplo, eh, de carácter económico, eh, cómo van a ser prést los préstamos, por ejemplo, a los países en vías de desarrollo. Siguiendo el hilo de esta idea de la creación de competencias, una de las metas del ODS de 17 se refiere justamente a crear competencias que permitan la implementación de los planes nacionales ligados al cumplimiento de la Agenda 2030. De acuerdo a esa meta y al nuevo escenario que usted menciona, en, ya mencionado hace un momento, ¿qué importancia le da hoy a la cooperación triangular en Latinoamérica y particularmente el rol de Chile en ese ámbito? Yo creo que es muy importante eh, la cooperación triangular porque generalmente, bueno, pueden ser eh, tres países, pueden ser organismos internacionales, pero muchas veces eh, la idea es, es potenciar en el fondo, dar a conocer eh, o, o, o aprovechar más bien eh, los lazos existentes, el conocimiento existente que puede tener, ¿no es cierto?, un país vecino con otro o tal vez no vecino pero que sí tienen lazos o vinculaciones y de qué manera pueden ir utilizando estas redes a través, como decía, o con un organismo internacional o con otro país que eh, preste desde un país más desarrollado, cooperación, tecnología, financiamiento, etcétera, hacia otro país, sobre todo si pensamos en, en una cooperación eh, en la región. Entonces, yo creo que eh, va a ser relevante. Eh, la, todos los niveles de cooperación, ya sea bilateral, multilateral, regional, me parece que no hay que descartar ninguno. Eh, y hay que tener presente, como decía, eh, que muchas veces vamos a tener que eh, lidiar y, y establecer desde la mirada, desde Chile y desde la región, que como decía, me parece que es importante reconocer que tenemos desafíos comunes para poner en la agenda internacional, la agenda regional, también eh, los temas que nos interesan a nosotros como país eh, y también como Latinoamérica.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 en común, qué desafíos, intereses tenemos en común, y la verdad que son muchos. Entonces, eh, vamos a tener que ver, eh, abordar situaciones desde la, la sanidad, eh, de cómo las instituciones responden, por ejemplo, se fortalece en temáticas asociadas, a los otros objetivos de. de de la Agenda 2030, que tienen que ver, por ejemplo, eliminar el hambre con las temáticas de género, que pensemos que la pandemia, el trabajo, también ha vulnerado o ha afectado de manera bastante más, más profunda a sectores más vulnerables, entre ellos eh, hay una brecha de género que ya se encontraba, eh, que era bastante fuerte y que obviamente se ha dado a conocer con las últimas movilizaciones acá en Chile, pero también en, en diversas partes de América Latina y el mundo, temáticas asociadas a vulnerabilidad, eh, que, que también, por ejemplo, los pueblos originarios, eh, los migrantes. Entonces, todos estos sectores, obviamente, todo el mundo se ve afectado por la pandemia, pero hay sectores que se ven un poco más afectados con distintas dimensiones, con el acceso al trabajo, con la movilidad, con el sector informal, eh, eh, y eso eh, también, como señalaba, va a haber, yo creo, una, una forma o, o va a haber una manera en que a través de los organismos regionales se pueda coordinar una mejor respuesta. Justamente otro de los actores que están en juego en este escenario son los bloques comerciales. ¿Cree que los bloques comerciales regionales como la Alianza del Pacífico, Mercosur u otras instancias como la CELAC o la Comunidad Andina, ¿A futuro considere la Agenda 2030 como un marco para la integración? Yo creo que deberían considerarlo. Eh, mira, eh, la CELAC y, y la Alianza del Pacífico, la Alianza del Pacífico yo creo que en un momento partió con, con bastante ímpetu, eh, es lo que pasa con muchos organismos regionales, la CELAC es un marco más grande donde, claro, deberían todos tener como objetivo, ¿no es cierto?, como, como marco en el fondo para la acción de los organismos multilaterales, regionales, la Agenda 2030, o sea, eso me parece que es como eh, lo base, el principio. Y la Alianza del Pacífico, eh, yo estaba en varias discusiones que se han dado respecto a, a cómo proseguir, cómo no quedarse estancado. Y me parece que eh, si no se toma en cuenta y que hay una, que por lo menos hay una sensación de, de alerta de que se tiene que eh, vincular mayormente el organismo, ¿no es cierto?, el acuerdo más bien, eh, la Alianza del Pacífico con la ciudadanía. Y esto claramente puede ser a través de eh, incorporar un marco que tenga como objetivo... Eh, los, los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, porque pensemos que la perspectiva de género, por ejemplo, en términos de generar eh, eh, o incorporar, ¿no es cierto?, Un, acuerdos comerciales entre, entre los cuatro países del bloque que son de la Alianza del Pacífico, que es Chile, México, Colombia y Perú. Claro, puede ser muy relevante que lo tengan en consideración y va a tener efectos no solamente en la alianza, sino que obviamente en cada uno de los países, porque tú vas a promover, intentar, ¿no es cierto?, incorporar mayormente, eh, tomar acciones afirmativas para que la mujer eh, esté presente a través, además, eh, de, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, que es paralelamente otro objetivo que se estaría, eh, llevando, no cierto, a cabo, porque gran parte de, muchas de, de las mujeres son eh, pequeñas y medianas empresarias, entonces sería importante, me parece que, que, que si no se toma en consideración eh, como marco, no cierto, la Agenda 2030, eh, obviamente eh, se van a dejar fuera eh, muchos eh, objetivos que son clave para nuestra ciudadanía tanto en Chile como en la región y esto lo digo porque los objetivos, eh, los 17 objetivos que, que se han eh, identificado, ¿no es cierto?, son objetivos que son interdependientes entre sí. O sea, las alianzas para lograr los objetivos, claro, hoy día estamos hablando de eso, particularmente de la cooperación, de cómo, por ejemplo, organismos regionales multilaterales son fundamentales para poder primero, ¿no es cierto?, tener diagnósticos regionales, identificar, compartir información eh, porque, como decía, los organismos internacionales, uno de los, de los elementos característicos de ellos es la capacidad que tienen de centralizar información, la experticia que tienen respecto a cada una de las temáticas. Pero muchos de estos temas, lograr, por ejemplo, el fin a la pobreza, al hambre, eh, temáticas asociadas a la energía asequible y no contaminante, la igualdad de género, la educación de calidad, que es un tema en Chile presente, la salud y el bienestar, que también es un elemento esencial que hemos visto cómo estos temas eh, se han puesto en la agenda a través de, del estallido y que seguramente van a seguir muy presentes en las discusiones del de proceso constituyente en el que eh, estamos ya casi eh, encima lo tenemos, ¿ya? Y, y de qué manera vamos a dar respuesta a estas respuestas, como digo, en un mundo que es tan interdependiente, globalizado, claro, nos, nos provoca o nos da eh, muchas... Eh, son muchos desafíos, pero también hay que verlo como oportunidades, de qué manera podemos coordinarnos, de qué manera podemos eh, compartir eh, experiencias, fijarnos en, en, en las buenas prácticas que han tenido otros países y, y compartir esa información, porque estamos en un momento, como decía, donde eh, hemos retrocedido en términos del bienestar eh, vamos a tener situaciones muy, muy difíciles y sobre todo eh, de gobernabilidad. Estamos en un escenario que va a ser muy importante la, la forma, la rapidez en que podamos dar respuesta eh, sobre todo a los sectores y grupos más, más vulnerables del país. Le agradecemos a la doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, Lorena Yarsun, por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre los ODS-17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Hasta pronto.